Hola, gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpel y Son Parody. Y bueno, en este video estamos con un nuevo gameplay de Counter Strike Global Offensive que hacía tiempito que no lo que no había un video. Bueno, como creo que dos semanas que no subo video, así que perdón por la inactividad, es que estuve bastante ocupado con temas personales. Pero en bueno, el día de hoy estamos con una partidita de cazapatos en un mapa que hacía mucho que no jugaba. Y bueno, el modo cazapatos también hacía mucho que no lo jugaba tan, tan bien. En este mapa. Que fue el mapa de Dizzy, si no me equivoco. Que, bueno, un mapa muy, muy lindo con unas vistas hermosas. Pero que a veces puede generar un poco de vértigo como a mí me generaba en un principio. Así que nada, los dejo con el video y espero que les guste. Paum. ¡Ah, déjame ¡Qué hijos de...! <risa> Lo sacaron volando, eh. Was. Ah, pero lo tenían Dale, boludo Hijo de puta Me va a agarrar Ah, hijo de puta ¡Ah, pero boludo, dale! ¡Ocho años para matar a un tipo! ¡Por Dios! ¡No, ya! Están ahí, están ahí ¡No, no, no, no, no, no! ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué haces eso? ¡No, no! ¡No, no! Yo llego a hacer eso, ya sabes, ¿no? Lo que, lo que me pasa No no llego a hacer eso, ¿sabes? No Bueno, acá Igual no lo culpo Yo también soy igual de, de, de idiota a veces Vámonos Adiós Más de chico uno de esos, una, uno de esos mapas me da un poco de vértigo. Sobre todo en el 1.6 cuando te caías y, y. el fondo obviamente no. No era el mismo que, que el de ahora. Era todo una. Todo un fondo marrón que a mí me da un cagazo cuando te caías por ahí. No. Bueno, y. Me, sí, hablando con un pajero me, no, Al menos una asistencia por lo menos, ¿no? Ahí. Yo pensaba que iba a haber cosas acá, que se podían, porque hacía mucho que no jugaba a este, a este modo. Ah. Buena. Uh. ¡Esa! Ya le habían... Me asistieron un poco ahí, pero... Llego. Ahí va. ¡Buena! ¡Vamos! ¿A dónde va? Ahí está. Guacho, por fin. 60%. Yo pensaba que... Había perdido las esperanzas, pero no. ¡Uh, qué vértigo! ¡Uh! Buena. Bueno. No, en serio, de chico, eso me, esa, esos mapas, esos lugares a mí me daban... En, no, no solo en el Counter Strike, había otros juegos que, que tenían mapas así que me daban un vértigo. Como si, no sé, como si fuera algo de la vida real y no. Así que imagínate lo que lo que tenía en la vida real, era muy... Era muy eh, ¿Cómo se dice? No, no sé, bueno, pero muy, muy... Ah, ah yo, yo, no, yo de chico lo veía así, me... Ah, no, no, no, no, no. Ay, me salvé justo. De chico lo veía así y me desmayaba. Un mapa como este. Bueno, pero ahora me. Como que se. como que ese, se me fue... Se me fue yendo solo el miedo ese igual. Medio raro. Ah. Que se caiga el hijo de puta. ¡Esa! ¡Ah! ¡Le pegué! ¡Ah! Pero le había pegado antes, ¿no? ¡No! ¡Ah! Ah, pero está re tocadísimo Mal, bueno, chau Este boludo ya... El otro estaba tocado, eh. o sea, a este no le pegué yo a este que veo Dale un, un oscope Y lo haces mierda O cuchillalo No sé Me imagino que acá podés ver que los, Hasta los oponentes Cuánta vida tienen uh. Ay, Dios mío Qué bueno No. Dios mío, estoy viendo mi nariz en la cámara, es enorme. Ah, bueno, me, me veitió. No, él veitió al compañero de él, que sería el que yo maté, una medio rara cosa. No me acuerdo, no, o sea, había usado mal el término. Kobe Bryant. Ah, seguro que van por abajo Ah, guacho Uy, uh, le rompió la nariz Ah, están como... Están en su salsa los hijos de puta Jojo jo. 8 años para matar a un tipo, sí La verdad que sí, guacho No puede ser que... Trataba de... No, no era un quilombo Buena ¡Uy! Uh, ¡Qué hijo de mil! Le abrieron la frente a uno ahí Ahí está. Ahí lo. Ah, parecía que la había pegado yo, pero no. Dios mío, qué hermosa vista, guacho. Se ve todo, veo todo. Soy el ojo que todo lo ve. Ah, no, bueno. Ya, ya empezamos a cagarla. 5-6, bueno. Oh, shit. <ríe> Bueno, a ver. <risa> Upa. Me acabo de mojar el el mousepad de mí con este. Bueno, a ver, ya dos ronditas, así que Ah, pero o sea, sigo pensaba que, que iba a bajar, o sea, no. Porcentaje de headshots, había metido dos headshots. Sí, está por ahí. No, ah, la concha. Ah, una le pegué, ¿no? No le pegué ninguna. No, ah, no, no le pegué ninguna. Él me pegó a mí, me sacó un montón. Pero está retocadísimo el hijo de puta Ah, boludo Qué hijos de puta Pero son estúpidos Son estúpidos Tiraba para cualquier lado el otro El de mi equipo Se gastó dos balas a la pared Match point Ah, no, ya me lo imaginaba No, es que yo quería Correrme para que amartille Y meterle un tiro que tenía 29 vida Y no, no me dio tiempo No me dio tiempo ¿Qué querés? No Vamos, tú puedes No Ahí está, tú puedes. No. Dale, guacho. Uh. Buena. Confía en, confía en bollo, eh. Épico. Bueno, a ver, son. ¿Cuánto sería? Hay que estar así por tres ronditas más, así que. Pongo la fe. Lo que hay que poner. Es la fe. No. Bueno, a ver. Voy a esperar a que no. Que no me roben las kills, así que. ¡Ay! ¡Qué pajero! Dale. Ocho horas para saltar. Buena ahí está guacho asistencia mía le había metido un tirazo en el pecho que lo reventé lo desmayé qué linda ciudad qué linda vista qué lindo todo voy a subir por ahí a ver qué onda que no me ya veo que me revientan eh guacho No. Ah, ya sabía, ya sabía. Hijo de puta este tipo, Dios. No, me loco el loco del cuchillo, Dios mío. Bueno, ese no me, no me mató ese, creo. Creo que no. No, no fue ese, fue otro. Ronda final. ¿Quién ganará? Ahora lo veremos. Casi me meten un tiro. Ay, guacho, dale Buena Vamos, dale, carajo Pero subí, pajero Da, no, quedé Quedé re solo, boludo, no Quedé re solo, hermano Era obvio que me iban a hacer mierda un MVP, con eso soy feliz. Era, era, no. ¿Y yo dónde estoy? No, no estoy. Por idiota no estoy. No salí. Y bueno, gente, hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, no se vayan sin dejar su like acá abajo. Compartir este video con su familia o sus amigos con quien quieran. Síganme en Instagram, que lo tienen abajo en la descripción, ya saben. Y bueno, en las tarjetas del video también tienen vi más videos del canal. Si son nuevos y si les interesa el contenido del mismo. Háganse miembros de este canal, ya saben que la membresía es bastante accesible y tiene unos beneficios pero bastante, bastante piolas y bastante lindos de ver Si bueno, vieron que los comentarios están, todos, eh, están desactivados de todos los videos del canal y quieren comentarlo el video, coméntenlo en la, en la última publicación de la pestaña Comunidad del canal, donde tengo el enlace a este video que, que justamente publico para los que todavía no lo vieron que vayan a verlo Suscríbanse al canal si son nuevos. Así que nada, nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho. Bye.